Hola, buscadores. La frase de esta semana dice, si la única oración que dices en toda tu vida es gracias, será suficiente. Bueno, evidentemente esta frase está dicha en un contexto religioso, orar, orar rezar, no, la oración, etcétera, pero... Um, en, si la sacamos del contexto religioso, sigue siendo igual de válida e importante por bueno por su significado. A ver, primero, no estoy menospreciando para nada vale la religión, pero sí quisiera separarla de la espiritualidad. La palabra espiritualidad, más de una vez lo he explicado en algún vídeo, se refiere a cualquier cosas, sistema, técnica, etcétera, ¿vale? Sistema de vida, da igual. Que te acerca a la divinidad o que te acerca a, a tu alma o que te hace avanzar en la evolución, da igual. Básicamente sería la conexión con lo más elevado dentro de ti, lo más espiritual. Eso sería espiritualidad. Antiguamente, la única espiritualidad prácticamente que se conocía era lo que se llama religión. Actualmente, los que estamos ya un poco en el mundo espiritual y lo conocemos bien, sabemos y comentamos de que hay muchos caminos espirituales, muchas maneras de llegar a Dios, ¿vale? Una de ellas es precisamente la religión, la que tiene que ver con el sexto rayo. Es un camino espiritual perfecto para los que tienen el sexto rayo muy fuerte en su personalidad, por ejemplo, ¿vale? Pero hay otros caminos. Incluso el quinto, uh, bueno, el quinto camino, el quinto rayo, sería el que tiene que ver con la ciencia. Seguir un camino científico bien seguido, bien hecho, ¿vale? que hay? Bueno, es un camino espiritual te acerca a Dios, aunque no lo parezca más de una vez. Y quien dice eso, hay más caminos. Por lo tanto... Yo prefiero hablar de espiritualidad. Y en ese contexto, ya no en el contexto religioso, que vale, sí, de acuerdo, pero aparte de eso, la oración, en este caso, sería pues una frase profunda, sentida. ¿vale? No es rezar a un Dios, ni mucho menos, ni ofrecer a un Dios nada. ¿no? Simplemente sentir realmente la emoción de gracias, la emoción de agradecimiento. Si en toda tu vida la frase dice dijeras solo gracias, no dijeras, fuera una oración, algo sentido, profundo, sintieras agradecimiento, sería más que suficiente. Esto te lleva precisamente a un camino espiritual muy profundo, forma parte de un camino espiritual. Y para eso simplemente tenemos que recordar un poco, muy poco, los chakras. Resumidamente, los chakras son unos sistemas de el sistema de distribución energética de nuestro cuerpo físico, emocional, bueno, etérico, energético, eh, emocional, mental, etc. Bien. Eh, digamos que la energía que baja desde arriba, desde el alma, se reparte en nosotros a través de los chakras. Bien, hay uno que habéis oído hablar muchas veces, seguramente, el chakra cardíaco, el chakra del amor. ¿Mm? En ese chakra, este es el central, el que está justo en el centro, de tres arriba, uno en el centro y tres abajo. Está justo en el centro, es el centro del ser humano, ¿bien? La energía que trabaja este chakra o sale a través de él cuando lo usamos bien, la pensamos siempre que es el amor. Y es cierto, el amor espiritual, no el amor a una persona, no el amor personal, egoísta, sexual, a la de pareja, etc., que no es que sea negativo eso, pero no es ese tipo de amor. El amor universal, el amor sin esperar nada, incondicional, etc. Espiritual, que le llaman. Vale. Pero esto es una sola de las energías que se manejan por ahí. En ese chakra hay la energía de la belleza, la energía de la armonía, la energía del equilibrio, la energía de la serenidad, la energía de la paz, la energía del amor. Sí. Pero. También la energía del agradecimiento, es otro tipo, otra emoción si quieres, o cuasi emoción, <ríe> en la cual uh, se abre el chakra, cuando tú agradeces algo, sintiéndolo, volvemos a decir, es decir, gracias por costumbre, eso no es que sea malo, es decir de buena educación, pero no te va a hacer nada, ¿eh? pero es que nada, ni a ti ni a nadie ni la otra persona ni tampoco no te va a hacer caso porque ya sabe que lo has hecho por educación no, cuando dices gracias de verdad, primero que se te nota en la pausa, en la manera de hablar, se nota siempre cuando lo sientes y tú sientes y la otra persona también siente que allí hay algo más profundo, esa esa energía sale del chakra cardíaco, te abre el chakra cardíaco y te conecta y de repente con el alma. Es, la, es una de las maneras con las cuales puedes conectar con el alma. Y ese es nuestro objetivo en esta vida, conectar con el alma, dejar fluir al alma. Por lo tanto, que tenemos que aprender a amar, sí, claro, pero podemos usar también los sinónimos de amar, que podría ser uno de ellos, agradecer. Entonces, como veis, es algo... una una técnica, una herramienta preciosa, muy bonita, que encima de verdad no cuesta tanto, a menos que seas un amargado, que entonces sí, cuesta muchísimo, pero por poco que estés mínimamente abierto al mundo y a la vida, ya verás como que agradecer es algo muy bonito. Y, insisto, no, se, no, no tiene tanta importancia uh, lo que digas, ni tampoco el que lo digas que la otra persona lo sepa, si va por una persona. Puedes agradecer al mundo, a Dios, al todo y también a las personas. ¿vale? Pero incluso aunque no lo agradezcas físicamente, que porque, yo qué sé, alguien te ha hecho algo y tú no te has regalado algo y tú no has podido decirle nada porque se iba corriendo, yo qué sé. No importa que no lo oiga. Tú, dilo, verbalmente, con eso enviarás, a través de la energía de este chakra, esa energía del corazón saldrá y llegará a esa persona, le tocará en su corazón, a la vez, aunque esté a mil kilómetros, ¿eh? eso da igual, a la vez que te abre tu corazón también. Por lo tanto, esa frase, insisto, aunque se ha sacado del contexto religioso, es real, válida, en el contexto religioso y en cualquier contexto espiritual y de crecimiento personal. Tú mismo, si lo vas a usar o no. Yo no me canso. Ya os lo aseguro desde que descubrí los beneficios que tiene. Hasta tengo el cutis más bonito. <ríe> Bien, si hay sí. dudas, preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.